Cuando la veo pasar, no tiene ni que roncar La baby está muy dura, se ve que no es de acá Le pedí su Instagram y revisé su historial Viene de otro planeta, lo puedo confirmar Nunca la veo sola Dice que ella controla y a los que quiere ya ignora wow, Se pasa rompiendo coras y es que ella es una loca Pa' perrear y pa' quemar la pasan la disco, la buscan pa' hanguear. Y cuando la ven solita, ellos se le quieren pegar Pero la baby es más lista, ya, ya no copia de nada. Wow. Mami, esto es caso aparte, de amarte Que el otro no llama ni para chequearte Solamente escribe otra vez para molestarte Si quieres a eso le ponemos puto aparte Tú bien sabes que yo yo te quiero querer, voy pendiente a ver qué conteste otra vez. Tú bien sabes que yo, yo te quiero entender. Voy esperando a que me motive Que Es vez. que ella es una loca pa' perrear y pa' quemar. Se la pasan, la discotos la buscan para. Solita, yo se le quieren pegar Pero la baby es más lista ya ya no copia de nada wow. Ya no cree en el amor Porque alguien le falló Dice que no se apuesta por otra decepción Ella lo prendió, a nadie le preguntó Cuando toda la miraban otra botella de sapoy Dice que no quiere estar más aquí Que pasar estar sufriendo es mejor que no está buscando a nadie por ahí Si la ven con otro fue por un deseo. Sale pa' la calle a ver que puede explotar No necesita pero se sabe maquillar Con su flow natural así es que llama la atención Me le pegué y perríamos la de chupón Me tienes descalibrado Pone play pa' ponerme a tu lado Dándole a tu foto no paro Me escribí si un mensaje qué raro No me... Solo fue un roce, ven y yo te matriculo bien Y es que ella es una loca pa' pelear y pa' quemar yeah, yeah. Se la pasan la escoto la buscan pa' hangar oh, oh. Y la solita, yeah. quieren pegar Dímelo papeco. Ay, ay, ya no copiaré. Eh. No. 100% en el acento. Y no, esto es casual parte. Y no, esto es casual parte. No,